Hola, ¿cómo están? Bueno, primeramente me voy a presentar. Mi nombre es Nora Chirino, soy acompañante terapéutico, actualmente también estudiante de la carrera técnica en acompañamientos terapéuticos. Y bueno, eh, para muchos, a muchos los conozco, a otros no, pero bueno, a través de la virtualidad deseo llegar a ustedes para alentarlos, para conocerlos también porque nos desde desde esta virtualidad no de poder llegar a ustedes de una forma diferente pero saber que estamos conectados desde alguna manera y hoy nos toca desde este punto de vista no desde lo tecnológico desde la virtualidad del otro lado y yo acá no es cierto pero bueno estamos y eso es importante también desde este lado poder contener al otro es re importante y es saber usar la herramienta que que en este momento se nos está ofreciendo. Este pequeño celular, la computadora que tenemos en casa, aprender a usarla, que no es nada fácil para algunos de nosotros o para muchos, pero bueno, estamos aprendiendo y estamos también aprendiendo a llegar al otro desde este punto de vista, no desde esta forma. Y dentro del Grupo Inca tenemos muchos programas, hay muchos muchos proyectos donde se están trabajando y también es bueno que podamos conocerlos y podamos trabajar en lo que se nos está ofreciendo en este momento. Tenemos eh, profesoras maravillosas que nos enseñan mucho y que nos ayudan a seguir creciendo también desde este lado. Aprovechar para alentarlos a que podamos seguir trabajando desde, este, desde la virtualidad, mostrando nuestros trabajos, lo que hacemos, lo que nos gusta y por qué no desde el humor también, no porque una cuota de humor también está bueno que podamos abocarnos a hacerlo, que podamos hacer reír al otro de una forma diferente, no ya no de, no de una manera conectados presencialmente o, o del otro pero sabiendo que podemos hacerlo a través de este medio. Escuchando la voz de ustedes también es importante, así que los insto, los invito a que podamos seguir trabajando como, como un grupo, a que podamos seguir haciendo nuestros trabajos, aprovechar para decirles que hacen trabajos maravillosos, lo que he visto... Me gusta mucho, son muy creativos, la verdad tienen mucha decisión, saben lo que quieren, saben lo que les gusta y eso está genial, chicos. Así que va de mi parte mis felicidades para cada uno de ustedes y los aliento a que podamos seguir presentando nuestros trabajos, invitar a los que no, todavía no han podido participar que lo puedan hacer a través de un videíto, presentando una foto de un trabajo que, que hayan hecho para que todos podamos conocer las creaciones que cada uno de ustedes o de nosotros podamos mostrar al otro, ¿no? que es la forma que tenemos para llegar, para mostrar. Así que les, les, les insto a que podamos a seguir conociéndonos desde esta forma, desde la virtualidad, desde lo tecnológico, y desearles de que, de que sigan apoyándose, de que sigan conteniéndose el uno con el otro, en que cuando necesiten contención sabemos que podemos contar con todos nosotros, que estamos para colaborar, para dar una ayuda, para, para sostener al otro, para hacerlo reír al otro, un hola, un qué tal, un cómo estás, siempre es bueno una palabra positiva, una palabra de aliento. Así que Grupo Inca... Los invito a cada uno que puedan presentar sus, sus fotitos de los trabajos que están haciendo y de esta manera poder llegar a cada uno de nosotros en el Grupo Inca. Les, les mando un cariñito y bueno, ojalá en algún momento podamos conocernos y hasta entonces seguimos comunicadas con, con este nuevo modo que tenemos que es posible que es la tecnología y la virtualidad. Así que va mi cariño para ustedes y les mando un gran abrazo.